Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Janino Gueto y soy parte del Club de Creadores Caro. En esta oportunidad te voy a enseñar a elaborar unos hermosos aretes de corazón colgante. Es un proyecto que es muy fácil de elaborar con materiales que están a tu alcance y es un accesorio que es muy versátil, muy liviano y lo podemos usar de manera casual. Te invito a que te quedes hasta el final del video. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Para nuestro proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales. Hilo calibre 26, calibre 20 y calibre 22. Vamos a necesitar eh, piedritas o cristales. En este caso estos los tengo de 3 milímetros. Pueden ser de 3 o de 4 milímetros. Y vamos a necesitar nuestra pinza de corte, pinza punta redonda... Pinza de nylon o silicón, pinza punta plana y pinza 6 en 1. Lo primero que vamos a hacer es tomar el alambre calibre 20 y vamos a necesitar dos extremos que va a ser para la base del corazón de 8 centímetros. Ya yo acá lo tengo respectivamente cortado. Los unimos los dos, tomamos una cinta métrica y en la parte del centro, que vendrían siendo en 4 centímetros, vamos a hacer un pequeño doblez de esta manera aquí tendría mis 4 centímetros tomo mi pinza de silicón la coloco acá encima y le hago el pequeño doblez acá. y esta es como la puntita de abajo que me va a quedar de corazón luego de tenerla así Tomo mi pinza 6 en 1. Y le voy a formar la parte de arriba del corazón. Coloco mi alambre por debajo. Y voy a trabajar en el mandril número 6. Que me quede de esta manera. Hago lo mismo con el siguiente lado. Para que ambos me queden de esta manera voy a realizar lo mismo con el otro que tengo acá ya tengo elaborado mis dos corazones ahora lo que voy a hacer es empezar a hacer con la pinza 6 en 1 todos estos aritos con el alambre calibre 22 vamos a hacer aproximadamente como de 16 a 19 aritos y vamos a utilizar la pinza 6 en 1 en el mandril número 2 y hacemos lo siguiente. Vamos a gastar aproximadamente como 35 a 40 centímetros de alambre calibre número 22. Tomamos nuestra pinza y comenzamos a girar. La primera vueltita. yo la hago que me quede acá en la parte de atrás. Trato de pegar acá juntito a la otra paso por detrás que me vayan quedando una hacia el lado de la otra ahora paso por delante y ellas se van a ir formando de esta manera así voy a hacer una al lado de la otra una vueltita va a pasar por detrás y otra vueltita va pasando por delante. De esta manera. Si se me van abriendo, me ayudo con la pinza de silicón. Las voy cerrando. Y las voy creando de esta manera. Así voy a hacer todo el tramo de 18 a 19 aritos. Ya teniendo nuestros aritos y nuestros corazones listos. Luego lo que vamos a proceder. Es a ir cosiendo todo alrededor del corazón y colocando los cristalitos. Utilizamos para eso el alambre calibre número 26. Yo aquí corté 35 centímetros. Hacemos lo siguiente: hacemos unas vueltitas aquí, aproximadamente dos o tres vueltitas. Una y dos. En la segunda vueltita tomo mi, mi jarito. Entro por el primero. Luego que estoy acá, voy a dar una vuelta dentro del aro. Voy a dar una vueltita acá dentro del aro y en la segunda vuelta voy a colocar la primera piedrita. Entro por acá abajo. Halo mi alambre. Y viene la segunda vuelta. Tomo una piedrita. Y entro otra vez por acá, por el huequito. Halo mi alambre. Al principio, él es un poquito, se mueve, pero ya después que hagamos unas dos, tres ya se ya se fija y vuelvo otra vez a pasar entonces ya tengo una vueltita voy a girar y voy a hacer un amarre en medio de estos dos aros y paso de esta manera amarro sale hacia arriba y vuelvo y agarro otra piedrita Y me vuelvo y me introduzco en el arito siguiente hay que subir un poquito la piedrita acá. y paso por detrás vuelvo arriba y me vuelvo y me meto acá entre estas dos palos. Y así voy a ir haciéndolas una al lado de la otra. Los voy a ir colocando una al lado de la otra. Así ya va quedando nuestro corazón adornado. Luego me aseguro... A esta medida de 8 centímetros, me aseguro que siempre la, el arito número 10 siempre me queda acá abajo en la punta del corazón. 2, 4, 6, 8, 9 y la 10 es esta. Y continúo rellenando con mis piedritas todo mi corazón. la vamos colocando, vamos a ajustarlo. Luego que estamos llegando acá al final, colocamos nuestra última piedrita, en el último arito, y aún nos queda un aro. Ese aro lo dejé yo, que es solo, que es este que está acá atrás. Este aro es para yo ajustarlo con el aro con el que comencé. Y lo que hago es lo siguiente, paso por delante de acá, y uno este aro con el arito que quedó acá atrás. Para que se me una aquí la parte del centro del corazón. Entonces como me queda un espacio acá adelante, lo que hago es lo siguiente, coloco una última piedrita. Y vuelvo y paso por los dos aros. Ya con el resto del alambre que me queda. Lo que voy a hacer es entretejer un poquito aquí. Las dos. Paso por encima. Como un tramado. Y paso por acá arriba de la otra. Vuelvo y paso por encima. Y es como una especie de un zig zag aquí lo que termino es girando en una sola en una sola puntita de este corazón unas dos o tres vueltitas y luego corto ese excedente que me está quedando me puedo ayudar aquí un poquito con la pinza punta plana, corto este excedente acá y me aseguro de que quede aquí un poquito prensado. Igual le toco por acá y no tengo ninguno. Y así nos queda nuestro corazón que solo le tenemos que colocar el gancho de arete acá arriba. Ya teniendo listos nuestros dos corazones, lo que hacemos es, vamos a elaborar el ganchito de arriba. Tomamos 9 centímetros de alambre calibre 20 Dejamos 2 centímetros Colocamos la pinza De esta manera Y subimos Acá Luego Coloco la pinza así Y doblo el excedente De los 2 centímetros Hacia atrás Para que me queden de esta manera coloco mis piedritas que van a ser el adorno en el, en el gancho del arete en este caso serían cuatro piedritas y luego voy a medir dos centímetros y medio a partir de acá para hacerle la curva entonces mido mis dos centímetros y medio que vendrían siendo desde aquí. Acá tomo mi pinza, la coloco en el encima, aquí en los dos centímetros y medio y la giro. Luego que la giro así, lo que hago es voltear para que el gancho me quede de esta manera. Tomo mi pinza aquí seguí en uno. Le hago un pequeño doblez para que se gancho acá. Vamos a cerrarla un poquitico más. Queda de esta manera. Luego vamos a coser estas piedritas acá con el alambre calibre 26 colocamos dejamos un excedente como de medio centímetro giramos dos veces y vamos a abrir un momentico aquí el gancho giramos dos subimos otra piedra giramos subimos otra vamos a girar siempre dos veces y subimos la piedra en la última, giramos tres, ajustamos bien y vamos a cortar los excedentes que dejamos tanto al final como aquí en el comienzo así nos quedan los ganchitos de los aretes lo que hacemos ahora es colocárselo al arete lo colocamos de esta manera entramos acá Y cierra, y así nos queda nuestro arete. Igual hacemos con el otro gancho. Entramos por acá, giramos y aquí cae. Así quedan nuestros aretitos. Espero les haya gustado el proyecto. No olviden, mi nombre es Janino Gueto y soy parte del club de Creadores Caros. Mis redes sociales en Facebook, Analoys Accesorios, y en Instagram, Accesorios Analoys. Si deseas, me compartes tu proyecto y me etiquetas en tus redes sociales. Nos vemos en la próxima.